Sean bienvenidos a esta semana en la cual daremos inicio al estudio de los residuos sólidos, qué son y cómo se clasifican. Iniciemos. Para iniciar este curso es necesario comprender qué son los residuos. Son cualquier sustancia u objeto de tipo sólido, semisólido, líquido o gas que pueden desecharse o tratarse de forma responsable. ¿Qué son los residuos sólidos? Son materiales sólidos creados para actividades humanas y que luego resulten inútiles o carentes de valor, pero pueden ser aprovechados o transformados en materiales con valor. Existen varias propuestas de clasificación, entre ellas tenemos las siguientes. Según su composición, orgánicos, organismo o parte de un organismo, que se descomponen. Inorgánicos, no biológico, su descomposición es lenta. Según el origen, urbanos, se originan en la parte urbana y la composición varía. Industriales, provienen de la producción, transformación, consumo o mantenimiento. Hospitalarios, se generan en centros médicos, hospitales, entre otros. Agrícolas, provienen de la agricultura, ganadería, pesca, florestal y alimentaria, según su potencial contaminante. Inertes, estables y de bajo impacto, no peligrosos, pueden ser estables e inestables peligrosos, causan daño de forma directa o indirecta a la salud o ambiente. Hemos llegado al final de esta semana. Se sugiere que siga con atención los contenidos de la unidad para complementar la información.